Buenas noches compatriotas, les había explicado a ustedes que era una situación muy, muy dolorosa para 21 familias que habían embutado esta última semana a raíz de las protestas ¿no? que el, el país ha vivido en estas últimas semanas a raíz de la caída del la... señor Pedro Castillo y evidentemente pues en una situación de, de total incertidumbre ¿no? para los 33 millones de peruanos miren, con este programa quiero tocar tres temas fundamentales que le interesan a todos ustedes en primer lugar este, ¿qué es lo que se nos viene a partir de la asunción a la presidencia de la señora Dina Bolorte ¿qué salidas hay? ¿qué salidas existen en el país? ¿No? ¿Y ¿qué tenemos que hacer los 33 millones de peruanos para poder este, entender el problema? Entonces, uno, primera, para tomar una decisión, primeramente tiene que saber, ¿no es cierto?, qué cosa es lo que pasó en el, en el Perú estos últimos 10 días, que son días importantísimos, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país. Porque, según mi criterio, ha llegado a su fin un periodo de la historia del Perú, con la caída de Pedro Castillo. ¿Y se abre otro periodo. Pero ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Cuáles son las raíces de este problema? Que nos tiene agobiados por más de 500 años. Fíjense. El problema es esto. El problema es esto. El problema es esto. Es esto de acá. ¿Te dirán, ¿qué tiene que ver esto con la, con la muerte de personas, con las protestas? Con paro, con la lucha, con las huelga Fíjense, esos zapatos, desde que no tengo uso de razón, se fabricaban en nuestro país. Y lo, lo, lo hacía una empresa peruana que se llamaba Bata. Y ustedes tenían en toda la avenida de la Argentina lo que se llama, pues o se llamaba, mejor dicho, porque ahora está sembrado de edificios, de viviendas toda la zona industrial de, que tenía el Perú en la cerca de 50 cuadras de la avenida argentina la avenida colonial fue destruida, fue demolida por el neoliberalismo que se implantó en 1990 esos zapatos y como, y como, como ese producto muchos, miles de productos eran producidos en el Perú y la consecuencia, ¿no? de esa destrucción, del desmantelamiento de la incipiente industria que teníamos en el Perú era evidentemente pues este la secuela, ¿no es cierto? de desempleo de miseria, de pobreza entonces son estos problemas que en este último periodo lo estamos arrastrando más o menos desde 1990 periodos acumulados a consecuencia, ¿no es cierto? de la instauración de un modelo de economía neoliberal, que destruyó la industria peruana, que nos ha condenado al no desarrollo, al subdesarrollo, nos ha condenado a la exclusión de cerca del 99% de peruanos, y sobre todo, ¿no es cierto?, ese gran sector de peruanos campesinos, indígenas, que viven en la zona sur. Porque aquí, queridos amigos, hay una contradicción fundamental. ¿no? que no se ha resuelto en nuestro país. Y es la que explica, ustedes tienen, fíjese antes de tomar acción, antes de salir a marchar, antes de involucrarse en una protesta, ustedes tienen que saber por qué están protestando. No pueden salir como una manada, hacer carne de cañón, ser objeto de una masacre, de una matanza por parte de los militares, porque, ya se los dije, en varias sesiones los militares no han estudiado para dar protección a los ciudadanos para investigar delitos los militares han estudiado para matar en guerras esa es su profesión y es evidente que cuando la fuerza armada sale sale a matar seres humanos porque ellos saben lo que están haciendo entonces ¿por qué marchas? ¿Por qué protestas? ¿Protestas porque ha caído Pedro Castillo? Eso, eso, eso es secundario, señores. Pedro Castillo ya es historia. Es historia Guillermo Bermejo, es historia el señor Guido Bellido, es historia Perú Libre, porque ellos de una u otra manera co-gobernaron, ¿no es cierto?, con el señor Pedro Castillo pueblo les dio la oportunidad, el pueblo les pidió que sacaran a este país del atraso, de la miseria. Y en estos 17 meses que gobernó Castillo, primero con Perú Libre, luego con la pandilla Caviar, luego con la pandilla Chotana y su familia, y finalmente con la pandilla de mercenarios que lo llevaron al, al precipicio, ellos perdieron una oportunidad para poder hacer frente a los estructurales problemas que tenemos los peruanos. No nos engañemos. El problema no es Castillo. Castillo ha caído por culpa de sus errores, de su dogmatismo, de su mitomanía, de los actos de corrupción que tiene que explicar, ¿no es cierto?, oportunamente. No hay que ser tan tontos para creer, digamos, que Castillo ha sido sacado de ahí por una venganza, no, evidentemente que hay intereses económicos señores eso no se puede negar, no de los grupos de poder en nuestro país que han pugnado no dejar gobernar a Castillo oponerse desde el Congreso desde las Fuerzas Armadas desde la prensa, sabotear acto de gobierno pero los estadistas los que están preparados, no es cierto, para gobernar un país como el caso de México el, el, el presidente López Obrador que tiene peores ataques porque el México en México la derecha los grupos de poder son multimillonarios lo han querido sacar del poder calumniado, lo han difamado y el presidente López Obrador se mantiene más o menos con un 60% de aprobación en cuatro años entrando al quinto año de gobierno ustedes tienen que razonar tienen que pensar ¿por qué López Obrador no cayó en el año y medio de gobierno como cayó Castillo? ¿por qué López Obrador ha podido defenderse frente a los ataques, no solamente de la clase, los grupos este, de poder en su país, sino también de, de Estados Unidos y de otros, del poder global, del imperio global. Sencillamente porque López Obrador era consciente, ¿no es cierto?, que él no podía incurrir en actos de corrupción, porque le daba las armas a sus enemigos para poder destruirlo. Y lo primero que se cuidó López Obrador, es que su gobierno tenía que ser un gobierno honesto, en un gobierno de ladrones, de rateros, de paisanos, de chotanos, de empresarios, de mi familia. No, esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque López Obrador es un hombre honesto, ¿no es cierto?, que ha logrado implementar un programa mínimo en su país, que le reporta, ¿no?, Él ha sembrado y cosecha un 60% de aprobación. ¿Por qué Castillo no repitió... Si tenía el ejemplo de López Obrado, ustedes se dan dar cuenta rápidamente, pues, que no hay nivel de comparación. Estamos hablando de un estadista, López Obrado, y de un improvisado, de una persona que, que puede ser ignorante, puede ser una persona analfabeta, inclusive. Pero los que tienen un poco de inteligencia como ustedes, que razonan, no pueden creerse el cuento de que él no estuvo involucrado en caso de corrupción. Porque cuando uno no ha cometido ningún delito, cuando uno ha actuado correctamente, sale librado de cualquier denuncia, como de cualquier acusación, de cualquier tipo de venganza judicial que se quiera utilizar. Pero cuando uno está involucrado, cuando uno ha participado, ha dado órdenes para que se cometan actos de corrupción, evidentemente tiene un talón de Aquiles. Y eso, Castillo no lo valoró. Y por eso que se metió, se enredó, ¿no? en esta red de corrupción, ¿no?, cuyo último acto, digamos, ha sido, que ¿no? de las, de las Fuerzas Armadas y los grupos de poder en el Parlamento hayan sembrado topos, un caballo de Troya, dentro de su propia presidencia, para hacer precipitarlo al cierre constitucional del Congreso, porque hay, había formas legales, constitucionales, de conseguir el mismo resultado, sin poner en peligro su libertad ni la de su familia. Se podía y se puede disolver ese congreso constitucionalmente. Pero para eso hay que usar el cerebro, pues, no a lo bestia. ¿No? Entonces este Castillo, Aníbal Torres y Dexi Chávez están pagando las consecuencias de una serie de terrores y tropelías que cometieron cuando han tenido el poder total en nuestro país. ¿No? Y lo que me preocupa es que muchos jóvenes, muchos estudiantes, muchos peruanos, muchos compatriotas que lo veo en las marchas, no saben la razón por la cual, digamos, se ha producido esta crisis política en nuestro país. Fíjense, esta crisis es una crisis estructural que encubre una contradicción fundamental. Es irresoluta. Y ustedes tienen que entender esa contradicción para poder darse cuenta de cómo van a decidir el futuro de ustedes. Si ustedes no entienden esa contradicción principal, es un poco complicado. Ustedes van a actuar, van a marchar a ciegas. Y los problemas del Perú van a seguir en el futuro si es que no, no se soluciona esa contradicción. Es como una enfermedad. Y la pregunta que ustedes me harían, doctor, ¿y cuál es la contradicción? Que tenemos que entender. Es esta de acá. Y con esto para que ustedes entiendan, este es el problema fundamental del Perú más allá de lo que digan los opinólogos más allá de lo que digan los periodistas todos aquellos que los engañan ustedes todos los días si el Perú no resuelve esta contradicción vamos a seguir con más masacres, más matanzas para resolver esta contradicción hay dos vías lo que llaman la vía de la lucha armada en su diferente variantes como insurrección como push como guerra de guerrillas como guerra del campo de la ciudad como lo que quieran esa vía no es posible es inviable, es suicida, es irracional yo la rechazo y el movimiento del poder ciudadano lo rechazamos de plano. ya se ha experimentado en el Perú. se experimentó el año 62 60 con Hugo Blanco se experimentó con los push apristas en 1932-33, que costó que el ejército fusilara sin juicio previo a más de 4.000 personas en Chanchán. Se experimentó el año 65 con la guerrilla de la eh, de la Pintusea, donde nacía el ejército, los Rangers terminaron a, a, a tres focos guerrilleros en el Perú, en Cusco, en, en Junín y en Ayacucho. Se experimentó con sendero luminoso el año 80 hasta ahora porque la fuerza armada los militares no han podido develar y liquidar ese ese, ese grupo que todavía queda en el oral, porque para ellos es un negocio entonces ya se experimentó y no han podido esa vía armada es una vía irracional y la otra vía es la vía democrática ¿no? es la vía democrática que, a la cual yo les sé a ustedes no, ya el, el problema del Perú: dos vías, la vía armada y la vía democrática. Yo apuesto, no apuesto por la vía armada, yo apuesto por la vía democrática porque no tiene costo humano, es costo cero. Y se pueden conseguir los mismos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de, para solucionar el problema del Perú? Es. Miren, en el problema del Perú es terminar con la desigualdad, acabar con la pobreza, redistribuir la riqueza y crear empleo. Crear empleo, este, descentralizar el país. Salud, educación, todo lo que se pueda, digamos, este pedir este, en nuestra sociedad. Porque son demandas sociales que la mayoría de los 33 millones de peruanos exigen. No desde ahora, desde hace 500 años. Porque el problema nuestro no empezó hoy día. Tienen que racionalizar la causa del fenómeno Porque en nuestro país. Los fenómenos políticos, sociales, económicos, no son fenómenos de tipo monocausal. No se explican por una sola causa, una sola variable. Son multicausales. Y lo que tiene que ser un estadista, lo que tiene que hacer un político, un hombre serio, es saber leer la realidad. Cuando tú sabes leer la realidad, puedes hacer un diagnóstico y a ese diagnóstico tú le das una solución y lo ejecuta un gobierno patriótico, nacional nosotros en el movimiento de Poder Ciudadano no necesitamos hacer diagnósticos porque ya los tenemos acá. nosotros ya hemos estudiado el problema sabemos cuál es el problema, por dónde atacar un trabajo de cinco años pero no nos hemos quedado en el, en el diagnóstico. También tenemos las solución. El programa Segunda República, para solucionar los problemas que el país tiene. Este es un problema democrático, es un problema racional, científico, humanista, porque nosotros los del, del MPC somos humanistas. ¿Por qué somos humanistas? Porque para nosotros el ser humano es lo más valioso que es. Con su expresión, ¿no es cierto?, que es un trabajo. El trabajo es el que genera, crear Tenemos el diagnóstico. Tenemos la solución. ¿Qué cosa nos falta? Nos falta la organización final. Tenemos un mínimo de organización, sí. Tenemos equipos, sí. Pero necesitamos generar más liderazgos. Más líderes. Porque este no es un partido de no es un partido como el de APP, donde Cuña pone su plata, crea un partido como si fuera un negocio, y todos los militantes son sus dependientes, son sus empleados, son sus chulillos. Este no es un partido como el partido de, de Luna, del Podemos, para hacer negocios, para hacer lobby, para generar, digamos, dinero, ganar dinero. Y el partido que es que choqueico, ¿no es cierto? Como organización criminal, ¿para qué? Para recibir aportes y donaciones. No. Casi el 90% de los partidos que existen en estos momentos en nuestro país son partidos que han hecho crisis, están en crisis. El, el, el pueblo no los quiere. Y si votan votan ¿por qué? Porque no tienen otra, otra posibilidad. Fuerza Popular, Renovación Nacional, que es el partido de Castañeda de Solidaridad Nacional, Avanza País, que es un partido que se lo quitaron al, al presidente que ha muerto, al señor Senas, que la ultraderecha se apoderó de ese partido, con gente de la OMP, para quitarle la, la, la administración del partido, Somos Perú, que es un partido de tránsfuga, Acción Popular, que es un partido quebrado, un partido corrupto, que ha sido parte de esta crisis, o sea, no, no queda, si no eres ningún partido en pie en estos momentos, junto el Perú, que también ha hecho crisis, porque se dedicaron a buscar empleo para sus cuadros políticos, Perú Libre, ni no qué decir, yo lo he explicado varias veces, que el, eh, y ayer, ayer escuché o, o leí, ¿no es cierto?, que el dice, ¿por qué se fue del Perú Libre? Porque dice que ese partido ya se agotó políticamente. No, eh, se, se fue de, de, de, de Perú Libre, sencillamente porque tiene otros intereses personales, porque usó como trampolín ese partido para ser premier y para ser congresista, y ya metió una puñalada a su organización, a Cerrón, al igual que Bermejo, que son un grupo de traidores, que no son leales a nadie, y evidentemente los jóvenes que me escuchan. ¿Ustedes creen, pueden creer que unos sujetos que han traicionado ¿no? a su organización originaria, donde nacieron ellos, ¿pueden ser leales a ustedes? ¿Alguien podría confiar en un traidor, en un desleal, en un intrigante para cualquier proyecto político? Evidentemente que no. Más allá de los miles de pretextos que quisieran poner, el problema de Perú Libre se los podría explicar, desde el punto de vista político-electoral, digamos, es un problema de, la, de los golpes que ha recibido esta organización como consecuencia de una trayectoria llena de errores desde que han sido gobierno regional en ¿no? Colombia. Ha sido demasiado fundamentalista un partido sectario, ¿no? donde Cerrón no ha sabido forjar cuadros nuevos, ¿no es cierto?, y darle una direccionalidad democrática y honesta sobre todo a esa realización, por eso que están en el problema de la, la banda de los dinámicos y que le costará pues algunas condenas más, fíjense, ustedes analizan el panorama político del Perú la situación es muy incierta porque casi todos los partidos tienen problemas entonces la, la, la idea que nosotros de hace más de dos años era fundamentalmente nosotros, generar una nueva organización política de tipo democrática desde abajo hacia arriba no como alguna gente escribe ¿no? dice eh, el partido de Ramón Ramírez no señores yo no tengo el concepto de propiedad de un partido los partidos uno permanece de manera coyuntural por un periodo de tiempo llega el gobierno, llega al poder y da pase a otras generaciones de líderes uno no está en un partido, como el caso del PPC, ¿no? el abuelo, el, el papá, el, el, el hijo, el nieto, o sea, un partido donde se hereda, digamos, la propiedad de esa organización. Yo creo que uno asume una responsabilidad política, genera liderazgo, ejecuta un proyecto político, y si tiene un buen buen ahora, si se fracasa, tiene que dar un, un paso al costado, para que otros puedan, digamos, este, llevar el proyecto con otras ideas. Entonces, voy a les voy a explicar esto en un, en, un, en un segundo, este, la segunda parte de esta disertación. Que los revisemos, está explicando el problema del Perú, ¿no es cierto?, las dos vías. Nosotros ponemos no la vida democrática. Eliminar la desigualdad, la pobreza, redistribuir la riqueza, crear empleo, generar salud de calidad, educación de calidad, descentralizar el país y otras 25 políticas sectoriales que tenemos para desarrollar. Pero... Me preguntarán ustedes, pero nosotros ¿cuál es la contradicción principal? Es simple. Es una contradicción que nosotros, este... Esto para mí es lo importante, es lo fundamental. La contradicción principal es la que enfrenta, ¿no es cierto?, a la élite dominante, que es casi el 1% de, de los peruanos, frente a la mayoría del pueblo, del pueblo. estos de acá son excluidos ¿excluidos de qué? De la, del bienestar de la riqueza ¿Ya? y solamente tienen ¿qué cosa? tienen su salario, viven de su salario están condenados, ¿no es cierto? de por vida de poder, de poder aspirar a más Acá al centro hay una franja, ¿no es cierto?, de clases medias, generalmente los profesionales que, que buscan qué cosa, buscan lo que se llama el ascenso social, ¿no es cierto?, salir del círculo de la pobreza donde han vivido para aspirar a un estatus de más nivel, tener su depa, tener su perro, tener su voluntario, tener alguna propiedad, hasta ahí más van a llegar, pues, ¿no es cierto?, a las la, la, la grandes fortunas que tiene el presidente Y que son los dueños del Perú, que son los dueños, ¿no es cierto?, de todas las empresas privadas que existen. Este sector de excluidos es más pronunciado en el sur de Perú, en lo que llaman la Mancha India, ¿no es cierto? Ayacucho, Cusco, Arequipa, Apuríba, Moqueba y Tabi. Entonces, en la protesta, ¿no es cierto?, de, de, de este año, de diciembre, es la primera protesta que ha sucedido en este siglo, en el siglo pasado, en el sur. Vean ustedes este, toda la protesta arrancada para poder sacar a los militares del poder del año 75, 76, 77. Más de 150 muertos con desterrados, con expatriados. Es una lucha de todo el pueblo, ¿no es cierto?, con de extremo a extremo, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, para sacar a los militares del poder. Que habían implantado una dictadura. Y todos muertos, claro que sí. ¿Y la salida cuál fue? La salida fue una asamblea constituyente democrática, pluralista, que generó la constitución democrática y progresista de 1978. Esa situación, no es cierto, era un momento constituyente. Pero lo que pasa es que algunos compañeros, algunos este, dirigentes que interpretan mal, creen que ellos van a generar de por sí un momento constituyente el día de hoy, al igual que el año 76, 77, 78, tres años de, de combate, de lucha, en forma directa con los militares. No es la misma situación, están leyendo mal la realidad, porque el año... 76, era la dictadura militar, era la cúpula militar corrupta la que tenía el poder. Hoy lo tenía Pedro Castillo con un sector de Perú Libre, con un sector del Movadel, de Sendero Luminoso. O sea, ellos tenían parte del poder. Y la derecha, la ultraderecha, sus paramilitares, sus medios de comunicación financiados con plata de esas grandes empresas multinacionales desató la guerra, pues, eso era obvio, señores. ¿Desde cuándo? Desde abril del año 2021, cuando pasó la segunda vuelta. ¿Ustedes creen que yo van que permitir que Castillo tome el poder tranquilamente? En lo absoluto. Y han atacado, han cañoneado, mayo, junio, julio. Pero como les he explicado, para mí, el detonante Principal para saber si el este régimen era viable o no era viable, fue el nombramiento, la ratificación de Julio Velarde como presidente de ECR y todos los neoliberales. Cuando Castillo, en un meeting en la plaza 2 de mayo, acompañado de Cerrón, Bellido, Bermejo, le piden de rodillas a Velarde, ultraderechista, neoliberal, militante del Partido Popular Cristiano de Lourdes Flores, le piden que se quede por cinco años más. Ese día acabó todo proceso de transformación en nuestro país. Fue una capitulación. Y por eso yo dije, ¿no es cierto?, que ese proyecto de Perú Libre estaba liquidado. Porque, señores, para hacer cualquier cambio, cualquier gran transformación en un país, en una sociedad, elemental, pues, este, este, cerró. Si eres marxista. Para un marxista, ¿no es cierto? Para un marxista, lo económico determina la superestructura política. Quien tiene lo económico va a decidir, va a ganar, va a mandar. Y en nuestro país, como en toda América, como en todo el mundo, el que controla la impresión de los billetes, de la moneda, el que controla la política monetaria, es el que decide la suerte del país. Porque tiene el control de las reservas, tiene el control de los dólares. Tiene el control de las transacciones, de las exportaciones, de la balanza de pagos, de la balanza de cuenta corriente, de la balanza comercial. Controlas la política monetaria, controlas la política fiscal en el MEF, tienes el país controlado. No necesitas más. Y los neoliberales, los grupos de poder, las grandes empresas, hicieron un lobby, pues, gigantesco. Y me dicen que en ese lobby... Corrió mucha plata. Algún día se sabrá. Porque Julio Velarde no fue ratificado gratis, señores. ¿Ya? No fue ratificado gratis. Y para una gran empresa, pues, si le han dado 15, 20 millones de dólares a Keiko Fujimori, bueno, ¿qué será pues este. haber pagado, ¿no es cierto?, para que se ratifique, porque solamente era la firma de Castillo. Y se rompe, presionó, y a pesar de que después se le ha pedido explicaciones, y él dice que por una estrategia, ¿no es cierto?, se le se le, le ratificó en el cargo. Pero ese es, es un pretexto, ¿no es cierto? Es un, un argumento que no resiste la mayor este, racionalidad. ¿no? En, en términos marxistas, si es tu enemigo de clase, si representa la clase de los intereses de, de la gran burguesía, ¿cómo tú le vas a dar a esa clase el control del país? El resto puede ser una comedia, ¿no? El resto de los otros 19 ministerios puede haber sido ministro cualquiera. Antes era el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas. Y hasta ahora lo tienen ellos, Velarde y compañeros. Todos se ríen. Tiene un gran poder para hacer aparecer en todos los medios como el gran banquero del mundo. ¿Por qué? Porque le preserva, pues sus intereses, ¿no? Su negocio. Entonces, esta gran contradicción, señores, las guerrillas, Sendero luminoso, no ha sido resuelta. Este sector, ¿no es cierto?, de que el 51% fue el que puso en, el, en la presidencia a Fujimori, versus la ultraderecha, su candidato que era Mario de Vargallosa. Fujimori con un programa populista de redistribución, versus el problema neoliberal de, de Vargallosa, de la gran banca internacional. Este 51%, impulsado por el grupo de izquierda, apostó por Fujimori. Llegó la presidencia y Fujimori dio un giro de 180 grados. Lo coparon, lo acercaron, como hicieron con Castillo, digamos, y Fujimori aplicó el programa neoliberal de Vargas Llosa. Similar traición la hizo a Toledo, el año 2000, 2001. El 51% volvió a votar por Toledo, frente a la García, que representaba la ultraderecha. El programa de Toledo es un programa redistributivo, populista. Llegó al poder, se quitó la careta a Toledo, y no solamente fue un gran corrupto, sino que entregó al país, pues, a las grandes empresas y ratificó esa constitución espuria, nula, de 1993. Cuando lo que debió hacer era restaurar la constitución del año 79. mala En el 51% volvió a votar por humana O sea, es el mismo sector Y con Castillo, en 2021, el mismo 51% volvió a votar. Esa es la es misma gente que ha sido engañada, ha sido estafada por estos politiqueros entonces la contradicción principal no ha sido resuelta está latente Y evidentemente la señora Boluarte, Dina Boluarte no va a hacer nada el país está en piloto automático ¿no? la cúpula militar castrense ha tomado el poder, la está usando como títere para que ella suman la responsabilidad de los muertos Habrá más muertos y la señora como no tiene criterio político por una banda presidencial asumir la responsabilidad histórica de tener que pagar por esos crímenes de lesa humanidad la, la están utilizando y ya no se da cuenta tienen a un primer ministro bueno, que más depistado es un ex fiscal que no tiene la menor noción de lo que es la política de estado y que justifica como no es fiscal, justifica la persecución la matanza de toda esta gente igual que el señor Osarola que ha sido un ministro malista, ¿no es cierto? que avaló una serie de atentados contra los derechos humanos entonces la contradicción no ha sido resuelta o sea, ninguno de estos objetivos que les he señalado acá estos objetivos que están acá eliminar la pobreza eliminar la desigualdad, redistribución creación de empleo, descentralización salud, educación, etc, cultura eso no ha sido resuelto entonces esto que está latente entonces van a, van a persistir ¿no? estos conflictos, estos problemas ¿no? y lo que en términos marxistas se llama agonización de la lucha de clases fíjense cómo es la vida, no la está agonizando digamos en, estos, en, en este caso los sectores campesinos, obreros es la propia ultraderecha la que ha promovido la que ha agonizado esta confrontación directa para sacar la Castilla. ha puesto en evidencia cuál es su poderío, no es cierto para poder liquidar un régimen Político, corrupto, que tarde o temprano por tenía que caer. Porque si Castillo, señores, si Castillo no hubiese estado inmerso en casos de corrupción, Castillo no caía. No había forma de, de, de poder, digamos, evacarlo a Castillo. Pero Castillo les dio el pretexto, Castillo le dio el arma. Por eso que para mí Castillo es historia. Entonces tenemos que hacer un punto final de la historia de Castillo, de Perú Libre y de todo ese grupete, ¿no es cierto?, que todavía existe el parlamento y empezar un nuevo ciclo histórico porque así lo exige el Perú porque si estos problemas no se solucionan Sendero Morales bueno, tiene la, el pretexto no es cierto para seguir adoctrinando para seguir captando no es cierto a jóvenes que no tienen todavía formación política y no es casual que en Ayacucho hayan muerto muchos jóvenes estudiantes de colegio ¿No? ¿No? Y, y, y, y, y mi teoría es muy simple en este caso señores ataquemos las causas principales de los problemas que tenemos los peruanos entonces este, habrá, habrá una salida ¿No? y para eso nosotros la salida digamos en el, en el programa nuestro ¿no? de segunda república las nueve grandes reformas que tenemos que hacer, las nueve PR con lo cual el Perú va a empezar a cambiar y el objetivo principal que nosotros por ejemplo se que queremos llevarnos digamos en serio digamos una política económica, soluciones a Perú, son muy simples lo primero es desarrollo económico Empezar el crecimiento del PBI al 7% durante 10 años. Si no hacemos eso, el Perú va a seguir estancado. Y vamos a involucionar 7% durante 10 años. ¿Por qué? Porque ahí se duplica el PBI. Nuestro PBI actualmente más o menos es mil millones de dólares. O sea, mi teoría es hacer crecer el pastel. Si tenemos un pastel de los 120.000 en estos momentos en 10 años vamos a tener un pastel de 440.000 y vamos a poder redistribuir vamos a poder generar mayor riqueza para millones de peruanos no existe otra fórmula porque es que nosotros no vamos a quedar con el pastel chiquito de 120.000 la población de 33 millones de habitantes de acá a 5 años será 40 50 millones de habitantes entonces la presión de la población va a ser mayor, no va a haber empleo, no va a haber salud, no va a haber educación. Y vamos a quedarnos como Haití, como Venezuela. Venezuela, ¿por qué está así? Porque se ha reducido, se ha reducido el PDI, se ha reducido. Y Venezuela, ¿cuándo va a salir de ese estancamiento? Cuando el pastel sea grande. Y ellos tienen, tengan posibilidades de agrandar, sí lo tienen porque tienen petróleo. Pero los tiene bloqueados los norteamericanos. Pero cuando comiencen ellos a cambiar la situación internacional y puedan sacar su petróleo, y la industria petrolera, van a volver, ¿no es cierto?, a crecer ellos. Entonces ¿no el tenemos que hacer eso. Eso es lo que ha hecho Corea del Sur, eso es lo que ha hecho Estados Unidos en sus inicios, es lo que ha hecho Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha hecho Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha hecho Italia, Francia, lo que ha hecho Australia, lo que ha hecho Vietnam luego de la guerra con los americanos, y lo que ha hecho China, China el pastel, lo ha hecho crecer por, por 100 Su partido si era 220 millones lo han crecido de tal manera que más o menos acá tienen más de más ahorita tienen 20 trillones 20 mil millones de millones de millones de dólares de producto bruto interno ahora ¿cómo lo han hecho? es pura política económica pura política de crecimiento económico es dirección política la China lo no demás la que se puede hacer cien veces más de producto bruto interno de, de, de, desde el año 80. Y los recursos de China, de, de, de, de el África, ¿no? de nosotros, del Perú, de Chile, de Argentina. Y en estos momentos los chinos están pirateando ¿no? nuestro, nuestro pescado del mar de Grau, de 200 millas, con grandes flotas balleneras, para llevarse la pota. Porque es mar de nadie, porque después de las 200 millas es el mar de nadie. O sea, el que tenga naves ahí, madres... Puede, puede pescar todo lo que quiera. Y nadie le puede decir que no, porque de acuerdo a las leyes internacionales, más allá de las oritas mías, cualquier Estado puede explotar la pesca. Y como ellos tienen flota pesquera, se llevan todo el pescado. Pues. Entonces nosotros tenemos recursos. Se explica a ustedes, ¿no es cierto? En una, en una, en una este, Para crecer, para el desarrollo económico, uno, tiene que tener querer... recursos naturales. Estos son los, eh, los elementos para el crecimiento económico. Dos, tiene que tener capitales. Puede ser capital nacional o capital extranjero. Para mí lo más importante es capital nacional. Y como complemento el capital extranjero. Tres, tiene que tener el capital humano. Mano de obra calificada. Eso no tenemos. Porque las universidades y los institutos no lo forman. Tenemos que tener cuatro, tenemos que tener tecnología. Tenemos tecnología, no tenemos tecnología. Pero la podemos comprar, porque la tecnología ahora está difundida a nivel mundial. Ya no es un monopolio de los americanos. O sea, si no tenemos esto, es impos imposible hablar de crecimiento, de desarrollo. O sea, los políticos que le hablen otras cosas, nos están engañando. 7% en estos momentos, ¿no es cierto? Este... Eh, sale Julio Velarde del BCR a decir no, que bueno, el crecimiento va a ser este año 2.8% es que está en bien. los otros países es la mentira, ¿no? en 2022 el PBI está creciendo 2.9% ¿cuánto es la inflación? la inflación es 8, 9% 9% pues no me necesitan creciendo otro inflación? Inflación 8, 9%, 9 no. 9,3 6. Estamos por debajo de la tasa de inflación. Ya, hemos decrecido. Señores, hemos decrecido. Y si ustedes le ponen acá la tasa de la natalidad, que más o menos se tiene un rango de 2.2%, y si le ponen acá la, la, el tipo de cambio, usted podría ser evaluado más o menos en un 30%, 30%, 40%. Perú económicamente está mal. ¿Y por qué no se nota? Por, por, por tres razones. Porque estamos viviendo de préstamos. Segundo, porque la, la economía es una economía de la coca, de la narcoeconomía. Y tercero, por la economía informal. Los informales son los que están sosteniendo en este país la economía. Casi el 80% de peruanos que se dedican a estas actividades, de ambulantes. que sostiene la economía porque si ellos hubiesen migrado hacia Estados Unidos hacia Europa, la economía estaría ahorita en caída peor que, que hace unos 10, 11 años para atrás entonces todos estos problemas económicos los problemas del ciclo económico, no es cierto de la subida de la tasa de interés en Estados Unidos de la guerra de Ucrania y Rusia de los circuitos logísticos de frente de transporte, de, lo, de los recursos naturales. Los cambios políticos en el, en el mundo en estos momentos son propicios para que el Perú pueda iniciar un desarrollo económico autosostenido. Obtener independencia alimentaria e independencia energética. ¿Por qué no se hace? No se hace sencillamente porque no tenemos una clase de dirigente en el Perú. No tenemos estadistas, no tenemos políticos, estamos enredados en pleitos de callejón, en pleitos de comisaría. Señores, el trabajo de la Fiscalía, el trabajo de los jueces, es trabajo parasitario, improductivo. Porque si no hubiera corrupción, no tenía necesidad de hacerse ningún tipo de expediente, ningún tipo de proceso. Entonces lo que, hay que, lo que hay que hacer acá son políticas criminales para parar la corrupción. Nos ahorramos recursos que vamos a destinar a la, a la inversión productiva. Son ¿Sí? Entes parasitarios que consumen presupuesto de la República, que no producen mayor bienestar a la población. Esos recursos deberían ir a salud, deberían ir a educación. Pero es que tenemos una, una clase política miopia. Entonces es por, esa, por esas razones, señores, que nosotros, un, un gran número de peruanos, hemos decidido, y acá pasó la segunda parte de la de esta disertación, de tratar de organizar, ¿no es cierto?, el movimiento para los ciudadanos. Ustedes me preguntarán, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que dar, ante todos somos peruanos, no somos patriotas. Tenemos que dar una salida, ¿no es eso? Tenemos que dar una salida a los problemas de nuestro país. Nosotros no podemos ser indiferentes, no tenemos que darnos este ante lo que sucede, ante el fracaso de la clase política tradicional que ha colapsado. Pero lo que tengo que hacer con inteligencia, no a lo bestia, porque eso se llama estrategia. Tenemos que aplicar acá estrategias políticas que se estudian. Acá tenía acá un libro de estrategia de un francés para explicarle cómo es todo el procesamiento de una estrategia para lograr obtener objetivos viables en corto tiempo. Bueno, ¿Y por qué nosotros estamos, este, estamos, estamos entrando digamos, a, a este tipo de alocución? Porque el ciclo que empieza es un ciclo electoral. Estamos entrando al ciclo electoral. O sea, las elecciones suponen ¿qué cosa? Partidos políticos o movimientos. ¿no? Que tienen que pedirle a los 35 millones de peruanos a los que tienen que pedirle qué cosa un mandato ¿para qué? para gobernar y cambiar este país entonces para eso necesitamos tener partidos políticos nuevos entonces el NPS el NPS, perdón el movimiento de poder ciudadano es un partido humanista de peruanos que quieren cambiar radicalmente esta sociedad no de la perspectiva marxista ni de la perspectiva neoliberal nosotros queremos el Perú es viable, pero tiene que tener una, una clase política honesta, capaz, con sentido de, de patria, y trabajar un programa de desarrollo económico viable para sacar al Perú del atraso, de la miseria. Entonces nosotros hemos empezado este proceso de organización, y no puedo revelarles todos los avances porque hay mucha gente acá infiltrada del servicio de inteligencia, de la marina, del, del ejército, ¿no es cierto?, de la policía, que quiere saber qué cosa es lo que estamos haciendo nosotros para destruirnos por dentro como descrito el Castillo porque ellos están mandando a su gente encubierta a, a, a que se escriba como militante a asumir cargos directivos para atorpear desde dentro cualquier organización política que, que quiera cambiar este país pero eso no interesa, lo que interesa es avanzar y nosotros tenemos acá un asunto con la hombre, ¿no es cierto? el que tiene el control de todo es que es la hombre. y la OMP exige requisitos fundamentales, ¿cuáles son? Uno, mínimo 35.000 firmas. Expresadas en fichas. De militancia. O sea, 35.000 ciudadanos. Necesitamos dos, 70 comités provinciales. Tres, necesitamos redactar los estatutos. Ya lo tenemos hecho. Cuatro, el programa de gobierno, que también está hecho. ¿Qué significa las 35 firmas? Pensando estratégicamente para que no pase lo que ha pasado con obras, lo que conjuntos por el Perú y todos los partidos que se han querido inscribir, porque se le da un año de plazo para que presenten todo el proyecto, toda la, todo el expediente. Tienen un año para completar todo, si no queda caduca esa inscripción. Entonces nosotros hemos, hemos hecho un cálculo se Intentamos necesitamos recolectar por lo menos 200 firmas por día. Si hacemos eso, en 6 meses el partido está escrito. El partido pasa a una segunda etapa de la revisión y luego a la digitalización. Por el equipo técnico. Una bueno, vez que está digitalizado, se presenta, ¿no es cierto? a la OPE. Y la OPE registra participar en las elecciones generales, regionales y municipales entonces tenemos el programa, si sí, tenemos el Ejecutivo sí, ¿qué nos falta? nos faltan las 35 firmas nos faltan los 7 los de comités provinciales en todas las toda la 25 regiones de Perú entonces esto no es trabajo de una persona es trabajo de un equipo y por ejemplo nosotros en el Comité de equipo, Estamos en acuerdo. ¿Qué cosa qué cosas es lo que se va qué es lo que se va a que en el día? Un presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas. Necesitamos estas personas. Pero para postular, no va a ser como el partido de Acuña, ¿no es cierto? Los otros partidos de Perú Podemos vas a pagar 10 mil, quince mil dólares porque te den un número en la lista parlamentaria de cada región. No, claro que nosotros hemos, este el acuerdo que hemos adoptado es que tú tienes que demostrar liderazgo en tu provincia, poder de convocatoria, ser empático, honesto, porque si tienes antecedentes, automáticamente no vas a pasar el filtro, porque a eso nos estamos cuidando, personas que tengan antecedentes policiales, judiciales y penales, están fuera del proyecto porque van a comprometer todo el proyecto, entonces para qué nosotros, este vamos a estar luego, digamos, en informaciones, en denuncias en la televisión de candidatos que tienen antecedentes. Entonces, ¿quiere ser el congresista? ¿Quiere postular a una curul? Demuestra tu liderazgo mínimo. En tu provincia tienes que recolectar 3.000 firmas. Y formar un comité provincial de cuatro personas. Un coordinador general, un secretario de actas, un secretario de economía y un secretario de movilización los modelos de las actas están todos hechos, así que no hay ningún problema, los estatutos están todos hechos, solamente tenemos que recabar las fichas, que se las vamos a pasar, la vamos a colgar en, la, en este Facebook, en el Facebook del Movimiento Poder Ciudadano, y luego les comunicaremos, digamos, este, las oficinas donde van a centralizar, digamos, toda esa información. Pero en esta primera etapa del trabajo de nosotros es un trabajo de recolectar las firmas. porque sin eso estamos soñando, Sí, acá no se trata ahora de tirar piedras, acá no se trata de, de ir como carta de cañón para que los militares te metan un balazo y te maten. No. Es lo más inteligente, organizémonos, creamos al partido, una vez inscrito, el programa de gobierno que tenemos. Sí, sí, sí, sí, o se aplica el programa y aplicamos los mismos objetivos que los otros grupos quieren hacerlo por la vía armada, por la vía violenta. Pero nosotros vamos o a usar la inteligencia, la racionalidad el trabajo de los de la militancia, de los dirigentes, para concretar, digamos, ese proyecto. El resto son sueños. Entonces ahora la responsabilidad es de ustedes. El doctor Ángel se va a coordinar con los que quieran coordinar y le va a dejar un teléfono por, el, por la página de.. la página de este, de, de, del MPC. Los compañeros que quieran asumir esa responsabilidad en sus provincias van en su sus teléfonos para que le devuelvan la llamada, los contacten, porque acá hay que cuidarnos, señores, de la infiltración de los servicios de inteligencia. No queremos después, ¿no? que eso nos, eso se nos esté denunciando por, este, por las postulaciones, por violación de mujeres, ya ese, ese, esas, esas trampas, esos cazabobos que monta inteligencia con sus agentes femeninas, ya la conocemos. Por eso que, en esa precaución, si ustedes quieren participar en este movimiento político donde nosotros estamos apartados del problema religioso no mezclamos la política con la religión corren por cuerdas separadas nosotros vamos a hacer política, no es cierto para transformar, para cambiar el, el Perú de acuerdo a un ideario, somos humanistas un programa político un programa económico, un programa de transformación y si hacemos los equipos o sea 70 equipos provinciales tenemos un mínimo de coordinación y sobre todo la política moderna señores se hace a través de las redes y ¿no? las calles son un complemento y la prueba está en las últimas elecciones en Chile en Argentina en Estados Unidos en Colombia y en ya no es la política de hace 100 años donde tenía que tener plazas ¿no es cierto? para poder tener el caudal de votos eso ya pasó a la historia, es la prehistoria para bien o para mal la tecnología también está cambiando la forma de hacer política. Y entonces me voy a detener en este punto. En las próximas reuniones lo vamos a hacer a través del MIT, para poder intercambiar, para poder intercambiar este, este, ideas, escucharlos a ustedes, porque esto no quiero que sea un monólogo, cada uno de su punto de vista, para luego llegar a una síntesis. Porque la idea es que eh, eh, hagamos un debate mínimo, pero luego terminar en una conclusión. Porque de nada vale hacer debates interminables que no llegan a nada. Nosotros somos, en ese sentido, yo soy muy ejecutivo. Muy práctico, porque no me gusta perder mi tiempo, así como el de ustedes. Tenemos un objetivo, cambiamos ideas y lo vamos a ejecutar. Y si hacemos eso, en un corto tiempo podemos tener resultados positivos. Lo otro es ir al fracaso, señores. Yo no, además, yo no tengo mayor interés, les expliqué a ustedes en varias sesiones. Yo lo no estoy impulsando este movimiento con un grupo de, de patriotas para yo ser el presidente o el candidato. Ya, ya les he dicho que yo soy un soldado más otro conjunto de patriotas que quieren dirigir esto, que lo dirijan yo hago un paso al costado y adelante, porque lo que interesa acá en este caso es que el proyecto se haga realidad que el proyecto se ejecute con la participación de todos los que sean partes del movimiento más que partido, es un movimiento, porque queremos cambiar la conciencia de los peruanos de todos los peruanos que en la costa, en la sierra, en la selva, de las mujeres que las mujeres lideren esto en buena hora ¿Ya? y si ustedes quieren que yo asuma algún cargo o una candidatura de responsabilidad me someto, digamos, a, a la elección pertinente y si gano asumiré esa responsabilidad al final de cuentas son los que ustedes van a decidir qué es lo que hace con este movimiento ¿no? lo que yo soy una persona temporal yo tengo mis, mis techos, mis límites de existencia, y evidentemente que este es un proyecto no para un año, para, para dos años un proyecto para decenas de años ¿no? donde los muchachos, la nueva generación de los estudiantes, sobre todo universitarios, entiendan que tienen esta oportunidad de entrar a un movimiento, a un partido, en organización que no tiene ningún pasivo, estamos a cero de pasivo. No tenemos denuncia, no, no tenemos ninguna mancha en estos momentos. De lo que se trata es llegar a la conciencia de millones de peruanos. ¿Cómo Entonces, lo hacemos? En el trabajo colectivo de nosotros. ¿Ya? Hay liderazgo, hay equipo, hay problema hay inteligencia, hay, hay mentalidad de cambio, si ustedes jóvenes quieren aportar, adelante. Ustedes también pueden ser candidatos al, al Parlamento. Y demostramos que los jóvenes también pueden asumir posiciones de responsabilidad. Entonces voy a pasar a contestarles las preguntas que ustedes crean conveniente en estos momentos. A los troles, como les he explicado... Este, repórtenlo, no discutamos La idea clave nosotros es este, no discutir con controles con, con no, no, no perdamos tiempo señores ¿Y sobre qué, ¿qué opina? dice Brian Guamaní, el sur quiere independizarse y formar otra república, esa es una gran estupidez pues, ¿no? de, uno, de unos idiotas este, que están siendo financiados por los chilenos para meterle esa idea a nuestros hermanos del sur ¿no? es un gasto de traición a la patria señores de los chilenos quieren que, se, quieren que nos partamos en todos tres pedazos para yo quedarse con las minas. Volos te va a caer cuando haya más muertos. Eso está está casi cantado. No, no creo que, que, que dure si es que hay más este fallecidos. ¿no? Se puede postular desde los 25 años, claro que sí. Si tienes líder, si tienes capacidad de movilización, claro que sí. Cuento eso de la narcopolítica con fuerza popular es conocida, ¿no? El partido de... infiltrado por narcotraficantes. O sea, los narcotraficantes este, financian ese partido. Dice Dani, ¿se puede crear una página web? Claro que sí. Claro que sí, créala y nos mandas el boceto. Ya. Los formularios, ¿dónde lo van a recoger? Pregunta Kenny Ventura a través de la página, de, de esta página, de este Facebook. Lo imprimen y... De adelante, o si no, en el correo o blog del movimiento Poder Ciudadano. Luego vamos a tener una, una, una, una este, reunión más cerrada y luego vamos a tener una reunión presencial, donde ya vamos a intercambiar ya ideas más, más concretas. ¿no? Ahora estamos en un plan de acercamiento, ¿no es cierto?, de todos aquellos compatriotas que quieren subirse a este carro, ¿no? Luego. Porque una vez que estamos, estemos organizados, yo les advierto y les digo, que es un acuerdo también del comité directivo, ¿no? Nosotros no vamos a aceptar a candidatos que a última hora de la inscripción de los este, postulantes vengan a, sin haber trabajado, digamos, en la recolección de firmas, a querer ser candidatos. Porque es este, porque mi primo, mi tío, mi pariente, mi... no van a entrar a ser candidatos, que se vayan a otros partidos, o, o que quieran pagar. Ya el plan de gobierno que me piden está acá. Si tú eres el servicio de inteligencia, no te lo voy a dar gratis, ¿no? Porque si yo, yo te lo doy en copia, digamos, este, lo van a destruir, no va a aparecer por Panorama, por Cuarto Poder, por Canal 2, por Willax. No hay que ser tan tontos. Yo soy Ramírez Erazo por erazo. Ya. El retorno a la Constitución de 79 es el punto primero, pues, porque no podemos industrializar el país si no tenemos esa Constitución, que como les he explicado es un instrumento, ¿ya? Porque luego se convocará, pues, a la, al referéndum para la Asamblea Constituyente, pero yo creo que eso es un arma de doble filo, les digo. Y lo explicaré en otra conferencia. Voy a contestar la pregunta. ¿Cómo puedo apoyar la reunión de firmas? Bájase a partir del día miércoles o jueves este, el formato que va a estar en la, colgado en, la, en, el, en esta página o, la, o de Poder Ciudadano. Los que se quieren escribir, preguntan, este, que preguntan cómo hago para inscribirme la ficha. Está, la ficha está en el Facebook. Solamente llenan la ficha y lo mandan al correo. Es simple. ¿No? Y los que, y los, que y los que van a ser parte tienen que mandar al correo, al correo de Outlook, Movimiento Poder Ciudadano, Outlook, tienen que mandar sus datos, ya con, con la copia de su DNI, porque no otro modo es investigar esa inteligencia que tienen eh, DNI cédula de identificación militar. Ya olvídense, no me pregunten de Castillo porque es historia, señores. A Castillo le van a poner 15 a 20 años y se va a quedar ahí, olvídense. Están ustedes este, llorando sobre leche derramada, eso, eso ya fue, ya tuvo su oportunidad, la perdió. Introducción bueno, del país se va a hacer una conferencia especial. El partido es Movimiento Poder Ciudadano. Ya, ¿qué más? A ver, acá. Antavo Mala también ya es historia. ¿Ya? el mismo se, se, se, se suicidó, pues se hizo Jarakiri ¿no? La política es así. O sea, como dice Armando que es un trabajo de hormiga, claro que lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer, señores. Es mucho más complicado atacar una comisaría a balazos y perder la vida, o es mucho más complicado ir a una marcha y que los militares te disparen, yo no entiendo. Si no tenemos organización, si no tenemos un partido que nos ampare, que nos apoye, donde nosotros podemos hacer el trabajo político, ¿qué están soñando? Esos es que hablan, vamos a la acción, baja la cancha, ahora pues, bajen a la cancha. ¿Quieres morir? Yo no me opongo. Este, si quieres ser este, carne de cañón, anda. ¿No? Y no a sufrir a tus familiares. Pues. Acá estamos haciendo política en serio, señores. Cuando demora la llegada del partido del MPS, hemos calculado por medio de ocho meses. ¿Cómo ya les impiqué? este Llenen el formulario que está colgado en la, en la web. Antauro ya fue, señores. O sea, Antauro, Antauro este, dijo que iba a fusilar al presidente. Mentira. Santorro dijo que iba a tener 500.000 reservistas acá, la misma mentira. Bueno, hay los, allá los que nos crean. No hay ninguna rebelión, y acá están, están hablando cosas que no tienen sentido. No hay ninguna rebelión, es la protesta que hay que en el Perú, es una protesta que hace 60, 70 años. ¿Por qué? Porque la contradicción principal no se resuelve. Le estoy explicando para que tengan racionalidad, ¿no? Dónde están ubicados vamos a hacer alianza con obras claro que sí con otros grupos porque somos parte de un gran frente patriótico en la segunda vuelta va a tener que una alianza me pregunta qué es el humanismo voy a hacer una conferencia para para el humanista radical la persona humana el ser humano es lo más valioso de la política está por encima del mercado por eso nosotros decimos los humanistas entre la economía de mercado que pregonan a los neoliberales y la economía colectivista no es cierto que pregonan este los comunistas, nosotros creemos en una economía de bienestar social donde el ser humano es el destinatario de todas las políticas económicas. ¿Para qué? Para que tenga bienestar. Yo, yo he vivido tiempos peores, señores. Yo, esta, esta protesta en, en, en unos 10, 15, 20 días este, va a mainar. No estamos en una situación revolucionaria, no estamos a punto de tomar el poder, el Palacio de Invierno, como Rusia, están soñando ustedes. Esta es una protesta espontánea del pueblo, sin dirección política, ¿no? Es un movimiento anárquico, espontáneo, de, de, de la cual se cuelgan los senderistas, la gente en Movadez, para llevar a, a muchachos, a jóvenes al matadero. Hay razón de la protesta, claro que sí, pero no por la libertad de Castillo. El gremio docente está formado por 400.000 miembros. Cual, cualquiera que quiera apoyar, que. Yo no creo en cúpulas. ¿eh? ¿Quién se le candidato a la presidencia? ¿No es cierto? Es que ustedes se cojan, es que ustedes elijan. Acá no hay este candidatos naturales como en el APRA, ¿no? Ni en los partidos comunistas, ¿no? Donde el secretario general está como 50 años como secretario general. ¿Cómo voy que entre gente que esté denunciada, nosotros tenemos una, este, tenemos una gente, que, gente que hace ese trabajo interconectada? Lo que tenemos que hacer ahora, fundamentalmente, el trabajo de esta primera etapa es recolectar las 35.000 firmas, señores. Así para decirlo en crudo. Porque si no tenemos las 35.000 firmas y los 70 comités provinciales, estamos soñando. El Perú puede tener una economía, está claro que sí, donde el Estado puede hacer actividad empresarial, actividad económica. Las elecciones van a ser en hemos calculado, nosotros van a ser en, en, en abril del año 2014. Yo les digo, no, no hablen de castigo porque estamos perdiendo tiempo, señores. No sean masoquistas. ¿Qué opinas sobre Rafael y y algunos? No bueno, ya, ¿para qué le hacen caso eh, si saben que Fujimori ha, ha sido condenado por corrupto? Ustedes saben bien que Fujimori está ahí por corrupción y por, por la matanza de los penales, de los estudiantes. Estamos en una dictadura, claro que sí lo he dicho, le revisen mi Facebook. Hay gente que va a querer meter intrigar, meter cizaña, pero nosotros vamos a seguir avanzando, señores, este, amigos humanistas, ¿no? vamos a avanzar, avancemos, avancemos. Así, así digan lo que digan, no hagamos caso. Ahora, ustedes lo que pueden hacer es compartir, usar todas las redes, el TikTok, el Instagram, el Facebook, YouTube, todo lo que ustedes quieran es su creatividad, es una cuestión de inteligencia. ¿Ya? Y a los que quieran participar en la recolección de firmas, lo que tienen que hacer el día de miércoles, este, bajar, o jueves, bajar, la, bajar la, la hoja que vamos a publicar en la página de No, el movimiento por eso no es diferente de Morena, es otra cosa. Montevideo sale de la cárcel en el 2025. ¿Qué, qué recito para ser con él? tener 25 años, digamos, y no tener antecedentes? De ningún tipo. ¿Combatirá al fucumonismo? Claro que sí, a, lo, a los fascistas, a la derecha, a los neoliberales. O sea, la, la, la, la estrategia fundamental es tomar las redes, señores. El Movimiento por Ciudadano, con todos sus afiliados, militantes, seguidores, simpatizantes, tomamos las redes. Y ahí voy a participar yo y otros este, miembros, otros líderes en debates, con cualquier candidato que, que nos salga al frente. Para que vean cuál es nuestra potencia. Somos, somos un grupo muy potente, ¿no es cierto? Y tenemos información política y económica de, de primera fuente. Eso quizás es nuestro, nuestro mejor, digamos, credencial, ¿no? y no tenemos antecedentes de ningún tipo. Vamos a hacer retalle, ¿no es cierto?, a que me publiquen los antecedentes. Alguno, alguno, cualquier idiota que agarre que saque alguna del Colegio de Abogados donde, donde fue condenado, digamos, este Aldo Marietti y se me pagó una indemnización por, por esas publicaciones que hizo Chejal, fraudulentas, falsas. Pero no hay nada, señores. O sea, yo tengo que dar el ejemplo, pues ¿no? si, si quiero levantar la voz, si quiero hablar, tengo que decirle, no abrirle. Mis cuentas. No hay momento constituyente, señores. Ya, no hay momento constituyente. A todos los hermanos del Cusco, de Puno, de Arequipa, que quieran participar, vayan generando un comité y después acá en Lima coordinamos. Vamos para allá. Con, con Ricardo Velmo no tenemos ningún problema. Yo les he dicho, sino que tenemos estrategias diferentes, ¿no es cierto? Yo creo que la estrategia del movimiento de por ciudadano, digamos, es mucho mejor. Y no queremos cometer los errores que, que, que se cometen muchas veces, ¿no? Tenemos un equipo muy potente, digamos, este, de equipo técnico del de programa de gobierno, ¿no? Economistas, estadísticos, sociólogos, ingenieros, biotecnólogos, médicos, contadores, administradores, ingenieros. Equipo muy potente. Porque vamos a hablar las cosas en serio, ¿no? Con, con cifras. Esto no es retórica, no es charlatanería, señores porque ese es mi medio, pues, ¿no? mi medio es el medio científico el medio universitario ¿no? Miren, eh, con, conforme va, vayamos creciendo la, nos, nos van a llamar de los canales de televisión de la radio Y les digo esto porque yo soy periodista yo, sé, yo, yo conozco cómo trabajan ellos nos van a llamar para entrevistas, nos van a querer destruir nos van a, nos van a atacar pero vamos a aprovechar esos espacios ¿pues, ¿no? o sea, vamos a aplicar el, lo que se llama el Jiu de la política, los que son eh, los que manejan artes marciales entienden lo que les quiero decir o sea, emplea la fuerza de tu enemigo para derrotarlo El fujimorismo tiene decadencia, señores, se muere de muere Alberto Fujimori y la condenan a Keiko Fujimori y en los próximos meses eh, se acabó el asunto. Como acabó el odriguismo, el velaundismo, como acabaron todos esos partidos personalistas. cómo va a filtrarlo en Movadesa, ahí tenemos un equipo especial. ¿No? Yo conozco casi la mayoría de ellos, les digo. En la universidad nos conocemos todos, sabemos quiénes son los ultraiquertistas, quiénes son senderistas, quiénes son de perros de patria roja, quiénes son burros de bandera roja, estrella roja quiénes son los anarquistas, quiénes son los martacos, los del MRT, o sea, todos los conocemos, y sabemos lo que quieren ellos. Eh, Aníbal Torres también es otra historia. Bueno, y no me pueden comparar con Aníbal Torres, pues. Si yo, mire, yo por una cuestión de, de decencia no quería hablar de Aníbal Torres. Yo a Aníbal Torres lo conozco hace más de 30 años, pero solamente le doy una pastilla, ¿no? Aníbal Torres lo perdió, ¿no? Su deseo, su ansia del poder... ¿Ya? El, el, el tener poder es este lo que a nivel, siempre lo ha perdido en la universidad y en todo sitio y no se olviden que a él Fujimori lo no nombró para intervenir la Universidad de San Marcos ¿eh? ahí está la resolución firmada en el peruano el año de 1995 él entró a San Marcos con los tanques fíjense eso de que no tenemos plata este, les digo cuánto cuesta esto, más o menos nos va a costar 150 mil soles en estos 8 meses ¿Cómo lo vas a financiar? Ya eso es creatividad, pues. O sea, lo primero que tenemos que hacer, señores, yo soy, yo soy, este, muy optimista, ¿ya? porque en mis 30 años de vida pública, universitaria y política, digamos, siempre he conseguido los objetivos, este, que nos hemos trazado. Se basa sobre estrategias. Si tú no tienes una estrategia, por más plata que tengas, en el caso de Keiko, o por más apoyo que tengas del pueblo, como en el caso de Castillo, vas a fracasar. ¿Ya? ¿Cómo se selecciona en la lista de congresantes de este partido a la gente que demuestre el liderazgo que desde ahora trabaje en la recolección de firmas, en la formación de, de comités provinciales? ¿No? En, el, en la llegada del mensaje del Movimiento Por Ciudadano. La Marina es este, controlada por, la, por la, la CIA, pues, de guerra. ¿Qué más? Ya, entonces, conclusión, señores, para, para no cansarlos. La primera tarea que tenemos que hacer es recolectar las 35.000 firmas, para eso a partir del día jueves va a estar publicada en el Facebook del movimiento la, la hoja para el llenado de las firmas, ¿Ya? Es una ficha, ¿no es cierto?, una ficha donde el ciudadano pone su nombre, su apellido, su huella digital y su firma auténtica para que después no las estén este, andulando. Eh, tienen que tener mucho cuidado. O sea, ahora se firma este, cada ficha como militante del partido. Hay que decirle la verdad, no, no, no, hay, que, no hay que engañarlo. Él va, se va a adherir a un partido político que se llama Movimiento por Ciudadano. cómo luchar este, con lo que controlan. Miren lo que dice Caramelito con el que de la economía del Perú. Ellos no nos dejarán entrar. Esa es una, es una actitud derrotista de Caramelito, de Caramelito y el cheater. ¿Cómo creen que ha llegado al, al poder este Castilla? A los millones de millones de dólares que tenía la derecha. Si ¿Sí, no creen que la derecha es invencible, señores. Pero hay que derrotarla con inteligencia, les he explicado. O sea, también necesitamos gente, digamos, que a, a esos diseñadores gráficos, a esos, a esos este, amigos, este de diagramación, los necesitamos, ¿no? Para poder hacer toda la, toda la parte de la propaganda política que vamos a sacar, ¿no? ¿Ya? O sea, la tarea es esta, ¿no? No, ¿no? no me piden ustedes que querieran entrevistarse conmigo, este, a tomar un examen a mí, saber mi historia de mi vida. Si tienes interés en participar en política, ser candidato parlamentario, demuestra, demuestra tú, digamos, tu, tu liderazgo, ¿no? Y para eso la primera tarea que les digo es esa, ¿no? ¿No? Y al resto de, de, de celebrados y que, que existen de la, esos troles, no les hagan caso, yo les he dicho, ni discutan. este Como son gente psicópata, gente enferma, el, este, el psicópata quiere que entren ustedes a debatir con ellos. ¿no? Eso no eso no deben hacer. Repórtenlo, elimínenlo. Listo. Entonces, en una segunda convocatoria, señores, la, la, la reunión va a ser por el, por el MIT o por el zoom ya vamos a publicar acá el día este, en las cual es, este vamos a hacer la reunión y también, ¿no es cierto? Es obligatorio que todos envíen sus datos a todos los que quieren participar al, al correo del movimiento por ciudadano y, y su correo electrónico, porque ahí le vamos a mandar nosotros este la, la clave de la conexión para que entre ya a la reunión este en el MIC o en el zoom. ¿Qué más acá? Todos los que, profesionales son bienvenidos. También un que que es un de un agente de la ex-KGB. Ex Nosotros no necesitamos señores de, de agentes internacionales, no necesitamos venezolanos, cubanos, rusos, norteamericanos, chilenos, bolivianos. Nosotros somos autosuficientes para poder dirigir una política nacional desde el Perú. Sin necesidad de sujetarnos al poder transnacional, ni a ningún tipo de imperialismo. Ténganlo grabado eso. Tampoco vamos a pertenecer a ninguna internacional comunista, al Foro de Sao Paulo, no nos interesa. Porque a nosotros nos interesa solucionar los problemas de los 33 millones de peruanos. El resto es cuento, es mentira. ¿Ya? Pueden ser bachilleres, pueden ser profesionales, magísteres, doctores. No, entonces el equipo técnico es lo, es lo más potente que tenemos, señores. Eso, se, lo, se lo digo, hay otros PC como yo, pero ellos no quieren salir, no los puedo obligar, y también los tengo que proteger, pues. Eso de la lealtad, ¿cómo asegurar la lealtad? No puedo asegurar nada, señores. Si la, la mujer de ustedes o el, el esposo de ustedes que no le puede asegurar fidelidad. Eso depende de su formación ética, moral. Pero nosotros lo vamos a descubrir, pues. No, ya conocemos este, el trabajo de los troles, ¿no? El trabajo de desinformación, de infiltración, la gente de inteligencia. Y hay unos estúpidos, ¿no es cierto? Neoliberales, retrasados mentales y, ta y también de la Alba San Martín que... Listo. Ya, señores, entonces, este, les agradezco la, la... ¿Atención? Creo que para este primer acercamiento con ustedes es importante, digamos, la información que, le, que les hemos trasladado. Y en la otra reunión virtual vamos a plantearles cosas mucho más este, concretas. Pero, como les digo hoy día... El plan fundamental es que sepan ustedes que hemos entrado a la recuperación de firmas y la formación de comités provinciales. Los hermanos de provincias que quieran participar este, pueden ir organizándose en provincias. Un mínimo de 3.000 firmas en cada provincia. Cuatro directivos desde el comité y les mandamos la copia de los estatutos para que solamente lo adecúen. Ya les explicaremos cuál es el procedimiento. Listo. Si quieren ustedes tener este, una posibilidad no de ingresar al, a la política, ¿no? Con un partido, con un movimiento que no está manchado, que está limpio, que no tiene pasado vergonzante. Con gente honesta, no con gente podrida, con gente corrupta. Si ustedes quieren estar con los podridos, váyanse a la APP, váyanse ustedes a Perú Podemos, váyanse ustedes a Perú Libre, váyanse ustedes al partido de, de Bermejo. Con toda la gente podrida, intrigante, mañosa, traidora, ustedes son libres. ¿No? Váyanse a Fuerza Popular, a Renovación, a, ¿no? Allí van a ser ustedes este, chulillos ¿No? ¿Quieren eso? ¿No? Y toda la vida quieren ser tirapiedras Y no entrar a la política de manera seria ¿No? esta es su única oportunidad Señores, porque después no va a haber otra oportunidad No, no creo, la verdad les digo, no creo Yo estoy, yo estoy este, Cortando todos mis trabajos, este, a partir de enero Porque hasta el 30 de diciembre Tengo que cumplir con unos compromisos que Entonces estoy dejando de trabajar Dejando muchas universidades para dedicarme a esto Son un trabajo de, que me va a tomar 11, 12 meses, un año para hacer todo este movimiento. Y luego... Este... Llegamos, ¿no? Yo soy un optimista al 100%. ¿no? Para que no sean ustedes este, convidados de piedra, ni, ni sean... Van a ser parte, van a ser fundadores de un nuevo movimiento. Modesto Montoya está quemado, pues señores, ha participado del poder. ¿Para qué es una es una persona de... Ustedes lo han visto, yo no tengo por qué jugar. Ha sido ministro, ¿qué cosa ha hecho? Todos aquellos que han estado, han participado del gobierno de Castillo son gente quemada. Los calentados con humana son gente quemada. Como dicen las chicas, pan quemado. ¿Quieren ustedes ser pan quemado? Allá es un problema de ustedes. Quieren ser toda la vida, este... Tránsfuge, ¿eh? quieren ser un rabo de, de, de, de dinosaurios, ¿no es cierto? Porque son dinosaurios de la política, allá ustedes. Y nosotros los humanistas somos 100% nacionalistas, ¿no? Pero no somos chauvinistas, ¿no? Porque la, la cultura, la ciencia es universal. Me pregunta Mario Castro, ¿cuál es la diferencia entre el partido y el movimiento? Es muy simple, no el movimiento es una organización mucho más amplia, mucho más laxa, donde no hay, muchos, este, no hay mucho rigor este, disciplinario, jerárquico. En el partido no, el partido es mucho más rígido, en el partido hay mucha disciplina, tiene un comité nacional y tiene militantes, y las órdenes vienen de arriba hacia abajo y tienen que cumplirse, en el movimiento no, el movimiento es mucho más difuso la directiva, tiene mayor capacidad de participación el, el militante tiene mucho más creatividad. ¿Qué opina el agro popular? Está jugando su partido. Yo no los quiero criticar. Son patriotas, pero que han aplicado mala estrategia. Están los resultados, yo no quiero hablar mal de ellos, ¿no? Apostaron por Castillo, perdieron. Apostaron por Bemejo, perdieron. Apostaron por este, Antauro, perdieron. Los han apuñalado todas las veces a estos peruanos, a estos amigos. ¿No? Entonces algo, algo está pasando, ¿no? Y allí en la, en, el, en la Plaza de Martín hay muchos, este hermanos nuestros que, bueno, pues por su inmadurez, ¿no?, viven engañados. Yo no los quiero criticar. Como le dije, yo, yo tengo mis galones, ¿no?, que, de los 15 años que estaba en la universidad. Que yo he estado preso en seguridad, yo sé lo que es la lucha política, ¿no? Yo sé lo que es la colgada de, mi, de mis compañeros que han estado ahí. Así que no me van a ir a, a decir a mí que, que, que la política se hace, es, un, es un lecho de rosas. ¿Quién debe ser? Hay centenares de economistas de, de Cusco, de Huancayo, de Trujillo. Hay infinidad de colegas que... Tengo nombres de nombres, señores. Por ejemplo, ahora que están detenidos algunos míos, colegas abogados míos, les he dicho que vayan a sacarlos. Porque nosotros tenemos ese, ese deber de solidaridad, así como lo he hecho en la, en la universidad con mis colegas docentes. ¿no? Porque la, la libertad pues, es, un, es un bien que tenemos que cuidar, ¿no? Y por eso que he dicho que esta es una dictadura cívico-militar, que tenemos que combatirla, ¿no? El problema de Movimiento por Una que apunta? A transformar el, el Perú, a desarrollar el Perú, a industrializar el Perú, a combatir la corrupción, a eliminar la corrupción, ¿no? A, a, a, a llevar al Perú a ser una potencia en, en, en América Latina, como México, como Brasil, que son las dos grandes potencias. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, porque tenemos recursos naturales, lo que no tiene Chile. hay influencers youtubers que quieren sumarse, que se, se asumen. porque yo no creo en la prensa este, neutral. ¿no? Toda, yo soy periodista profesional. Toda prensa, toda prensa, no hay prensa, este, no hay prensa independiente. Todos tenemos una posición política. De derecha, de izquierda, de centro, izquierda, de centro. Tenemos una posición política. En Lima tenemos que recoger por lo menos unas este, 25.000 firmas. Y en provincias 3.000 firmas. Miren, ¿para, ¿para qué ir a la plaza Martín, a la agropopular a perder el tiempo? A debatir con quién. La tarea es ahora, señores, organización, porque ya los temas están trillados. Ustedes escuchan a los que a los que salen en, la, en las plazas, eso ya lo sabemos. Es un discurso rayado. Si queremos cesar a los celos, tenemos que tomar el poder, el, eh, tomar digamos, capturar el gobierno pero no a través de la, de, de, de, la, de, la, de la lucha armada, de la vida armada, eso no es una, un disparate, una tontería. Hay que usar la cabeza. Entonces, desde el gobierno podemos generar todos los grandes cambios. No alquilarnos a nadie, no, no pedir que Antauro haga la transformación. La vamos a hacer nosotros. ¿Para qué? Para que los, los 33 millones de pueblos vivan mejor. Para que tengan bienestar, para que tengan salud, educación, para que tengan los jóvenes trabajo. Castillo, Antauro, Bermejo, Bellido, Cerrón, ya son historia. Entonces, este, las cosas están claras. que El resto que, que quiera insistir, digamos, en forma vieja de hacer política, hay es problema de ellos, ¿no? Que, que sigan ahí este, en el error, ¿no? Yo no... Pero, lo que digo acá el otro año, el 2020, 2023, con la condena de, de Keiko Fukumir y la muerte de su padre, yo lo estoy pronosticando ahora. Y fíjense que hasta ahora yo no me he equivocado en mi pronóstico, ¿sabes? ¿eh? Dije que Castillo iba a caer antes de fin de año, ha caído Castillo. En Egipto creo. Jaime, eh, el, el, el, el, el, el. Eh, eh, miren, si ustedes no conocen, el señor es un viejo comunista de bandera roja. ¿Ya? Bandera roja es el sector más, eh, más reaccionario, más este. Es la protopolítica, ¿no? Comunista. Es un viejo cuadro comunista, los, este, los que conocemos política, los que los conocemos todos. ¿Qué cosa es bandera roja? Es un grupo de, de ultra izquierda, encendido eh, del Partido Comunista, de Satorino Paredes donde salió Sendero Luminoso con Gabriel Mel Entonces, mire, es un contrasintido, un comunista, un dinosaurio que es se hace llamar Lord. O sea, tiene en el inconsciente un problema psicológico, ¿no? De llamarse Lord. O sea, el señor se cree pues un noble, ¿no? Noble, Lord Jaime. ¿Lor Lord, por qué? ¿Dónde ha adquirido ese título de nobleza? Y además es comunista. O sea, un comunista que se cree monárquico, ¿no? y es, un, es una aberración, pues señores. Igual que todos ellos, esos ecologistas, toda esa gente que se son comunistas viejos que se conocen, ¿no? Y, y sus ideas son conocidas. A ver, diferencia entre materialismo y idealismo, lo, el problema de la contradicción. Son, son preguntas que ya están superadas, señores, en la filosofía moderna contemporánea. Si a mí me meten preso, o el castigo, ¿no le gusta que su gente luche por mi libertad? No, pues yo no le pediría que luchen por mí. Si soy un corrupto, ¿por qué le voy a pedir a ustedes que apoyen a un corrupto? Sentido común, ¿no? Pero si una, es una persona correcta, uno se habla o lo, lo meten preso, ahí iniciaremos una lucha continental, ¿no? Uno tiene que demostrar que es un hombre honesto para que la gente te siga. Un líder no puede ser un líder corrupto. Y con ese cuento pedirle a la gente que eh, a luchar por la libertad. No, yo me voy a poner Lor, Lor Ramírez, pero Lor, Lor Ramírez, no es un, un guacha, una guachafería, pues. Yo soy un ciudadano, señores, en, en una república... El título es ser ciudadano, como todos ustedes, yo no voy a ser Lord, pues. Lord ¿no? Bueno, el resto de... miren, cuando les expliquemos ahí todo el, el, todo el equipo de técnico, que les explique el sector, porque son 20 sectores de la economía del país. O sea, este país se maneja en 20 sectores, pero desde cinco comandos. El comando más importante es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿por qué? Porque concentra los 220 mil millones de soles de presupuesto. Si tú no, tú, tú no este, manejas eso, no manejas nada, porque la región y los municipios no puede hacer ningún tipo de obra. ¿Me entienden? Entonces, tienes que tener otro, otro brazo ¿no? en un ministerio de obras, porque las obras tienen que hacerse, para que la gente pueda vivir bien, pero obras sin robar. Y la gestión tiene que ser transparente, eso es una cuestión pues, indispensable, condición sine qua non. Entonces, de los 20 ministerios lo vamos a reducir a mínimo 10 ministerios con grandes, cinco grandes comandos. La, gente, la, la agenda 20 gente ha es una agenda caviar, es un del, del, del de los globalistas internacional que eso no se en el Perú no debe aplicarse eso. Pero eso no es importante tampoco, ¿no? Porque eso forma es parte de la soberanía de nuestro país. A nosotros nadie ningún poder imperial, nos puede imponer lo que vamos a hacer en la economía, en nuestra este ecología, en nuestro medio ambiente, en la salud de los peruanos. Nosotros tenemos que decidir. Bueno, entonces, señores, estamos en buen camino, estamos empezando bien. Lo de las empresas país, yo ya les dije que ese proyecto técnicamente, racionalmente, y no es por criticar a nadie, eso es inviable, ¿no? Tener conocimiento, pues, de lo que es este, el sistema empresarial en una sociedad. ¿no? Sería largo, eso es inviable, y nunca se va a poder hacer eso mientras tú no tengas el poder, tengas el gobierno, no, y hay cuatro tipos de empresas a nivel mundial ¿no es cierto? lo que se acepta las empresas públicas ¿no? que son empresas de todos los, los peruanos que, pero que la controla el Estado las empresas privadas ¿no? que son propiedades de sus accionistas las empresas comunales que son propiedad de las comunidades por ejemplo en el caso de Perú si tuviera las comunidades campesinas sus empresas para generar sus excedentes también están las cooperativas y las empresas sociales lo ¿no? que generan actividad productiva en sectores que generan accidentes que se van a repartir en, en la población pero todo está en función de que el parlamento el gobierno diseñe, ¿no es cierto?, ese esquema empresarial hoy eso no existe porque hoy estoy, estamos bajo el totalitarismo neoliberal que solamente dice, ¿no?, en su constitución Fujimonte Sinister en el año 93 que la economía solamente puede ser hecha por empresas privadas, el resto no existe entonces eso hay que cambiarlo Depende de los plazos, ¿no? Eh, la postulación a las elecciones, de los plazos que se fije en el calendario electoral. Mire, para mí el pronóstico ya, es, le digo, se inicia el ciclo histórico, para nosotros es indiferente que caiga o no caiga la señora este Dina Boluarte. Y acá el hecho concreto es que de acá a un año va a haber elecciones. Y los 12 meses se van a pasar rápido. Ahora, si ustedes quieren esperar hasta noviembre, diciembre, el otro año, y si quieren animarse a, a entrar a un partido, un movimiento, van a llegar tarde porque todos los que han trabajado en estos 12 meses en eh, Poder ciudadanos van a tener pues, el derecho de, de postular. ¿no? Sería injusto, sería deshonesto que nosotros desembarquemos a líderes que han participado en el proyecto, que han, se han corrido en la cancha, y uno que viene en diciembre recién porque pone plata va a tener este derecho a, a ser congresista. No, hay, que, hay que ser en esos racionales ¿no? y honestos. Y lo primero que haríamos pues, es, es restablecer la Constitución, este... Del año 79, ya les he dicho, como un instrumento, como un medio para industrializar el Perú, ¿no? ¿Ya? ¿Qué política aplicará este, para combatir la corrupción? Pero eso es fácil, ¿no es cierto? Nosotros tenemos políticas anticorrupción efectivas, pena de muerte y cadena perpetua. Procesos sumarísimos para los, estos delincuentes, un proceso que no va a durar más de seis meses. Ustedes miran eso es posible sí? pero vean lo que he hecho con Castillo. En menos de 15 días lo han procesado a Castillo ya ahora lo, lo van a condenar ahora, en, en, en el mes de febrero está la condena de, de Castillo. O sea, se puede hacer, se puede hacer. Y lo que pasa es que la Fiscalía de la Nación hace, es muy selectiva, ¿no? Para escoger a sus enemigos, ¿no? Pero no, no toca a todos esos corruptos que se han llevado el dinero de Perú, ¿no? A los de Odebrecht, que están en 4, 5, 6 años de juicio. El Estado Federal no es el posterior. Explícale a ustedes qué cosa es el federalismo. ¿Por qué? Porque no puede estudiar en las regiones ahorita este, plena autonomía porque se roban todo el presupuesto. Pues si, ahora, si en estos momento en las regiones y en los municipios se están robando el presupuesto, olvídense, ¿por qué sería si Perú fuera un país federal? ¿no? Ya. Este, le, leo la Constitución del 79, este, ahí tengo varias disertaciones donde explicamos artículo por artículo. ¿Por qué? se debe restituir y por qué se debe este, anular la Carta del 93. Ya les he dicho, 150.000 soles en la campaña, ya, ya veremos, somos muy creativos. Ya olvídense de Castillo, les digo. Listo, amigos. Entonces... Tarea número uno, recolectar firmas. Tienen que llenar este, una hoja, una ficha, una hoja, una ficha por cada militante. En provincias, 3000 fichas mínimas. En, en Lima, 25.000 fichas. El resto les iremos explicando, ¿no es cierto?, en el curso de las, de las semanas. ¿Ya? Ingresé a los 15, San Marcos, para 16, tener 16. Yo, yo, yo ingresé en el mes de... Mayo a San Marcos. Y el resto, de, el resto de el resto de cuestiones ya mucho más específicas los iré explicando, digamos, y de manera este, presencial, ¿no? porque vamos a ser una escuela política, ¿no es cierto? En un ambiente adecuado, ¿no? con preguntas y, y repreguntas. Se le da el curso de oratoria a otra gente que conoce oratoria forense o oratoria este, política. ¿Qué opina de Guillermo Olivera? Ya, ya pues señores, este, este, como dice la, la frase, de los viejos a la tumba, ¿no? Junes a la obra. Cada generación tiene un... Yo tengo este pensamiento, ¿ya? Las generaciones tienen derecho a asumir la conducción, la dirección de un gobierno. Una generación de viejos no se puede quedar toda la vida manejando un país. Y esa es una de las desgracias del Perú, ¿no? Han tenido en Acción Popular, en el APRA, han tenido... Son partidos que han gobernado el Perú 40, 50 años y el Perú lo han destruido, ¿no? Cuando debe durar un gobierno cinco años? Con, hay que introducir una reforma constitucional, y ahí tengo, va a hacer una conferencia ¿no? de la reforma que tiene que hacer la Constitución. Por ejemplo, introducir la reforma, la revocatoria del mandato presidencial para evitar no problema de la cuestión de confianza. Si en mitad de periodo el presidente, en un referéndum este, público, es desaprobado por la mayoría de la población, tiene que dejar la presidencia. ¿Qué significa? Que la, la gente no lo quiere, no tiene legitimidad, pues. Nos evitamos los golpes de Estado. Si la gente lo aprueba, en un 51% continúa, termina su periodo. Ya nos olvidamos de los golpes de Estado, de la censura, de las interpelaciones. Pero el Pacto de San José también es de, en otros, depende de nosotros, ¿no? no podemos desligar, podemos denunciar el pacto, es un camino muy fácil. No, es que yo, yo, yo la, la, toda generación tiene derecho a gobernar, yo no me puedo eternizar en un cargo, señores. Será este periodo este, este, el, el, el, el doctoral que viene, participar y después ya que los jóvenes sean cargo de todo esto. Yo no estoy haciendo un partido como Acuña, este, con ustedes como Perú, podemos para quedarme por la eternidad en el partido. No, no, yo no tengo esa mentalidad. Yo no soy un divo, no me creo yo, este, el personaje insustituible. Si no estoy yo, el partido muere. No, señor, el partido tiene que marchar solo, con sus dirigentes. Bien preparados, bien capacitados, honestos. Ya, ¿qué, qué planes tiene para el, los ciudadanos de los Andes? Para mí, la primera gran este, reforma que se tiene que hacer es desarrollar este, el, este, la sierra. Crear grandes, cinco grandes macroregiones en la Sierra y, y, y transferir presupuesto ahí. Ya no debe haber más inversión en, en, en la costa, de, in, inversión millonaria. Por ejemplo, le doy un ejemplo para que vean cómo pensamos nosotros en, en el movimiento. Hay alguna gente, este algún ultraderechista ultra capitalista que quiere hacer un tren longitudinal en la costa, o sea, en los 2.000 kilómetros desde Tumbes a Tango. Más o menos, eso nos costaría más o menos 40.000 millones de dólares. Eso no es necesario para la costa. La costa tiene Panamericana Norte, tiene tiene transporte aéreo, tiene transporte marítimo. O sea, eso es un derroche. Es un negocio pues, para la gente de Porquís, potencia esa gente que quiere ese negocio. todos esos 40 mil dólares, hay que meterlos, invertidos en la sierra. Para hacer represas, para hacer, este, meter tecnología, meter tractores, sí. mejores razas de, de ganado, para industrializar la sierra. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, este, hacer uso de todo lo que la ciencia nos da, ¿no? La robótica, la inteligencia artificial, no, la tecnología, la biotecnología, la tecnología punta, la tecnología digital, la ciencia. Yo por eso le aconsejo a todos los muchachos. Muchachos, el futuro, acuérdense de lo que le digo, ya olvídense del derecho, olvídense de esa carrera de ser profesor. El futuro está en las carreras de programación. Estudien ustedes de ingeniería de sistemas, estudien programación. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a ser Los trabajadores van a ser reemplazados por los robots por la inteligencia artificial, pero ese robot, esa inteligencia tiene que ser programado. Entonces, para eso se necesita ese tipo de profesionales, o sea, tienen que aprender a programar. Ese es el futuro, olvídense del resto. Que la, que la prensa dice acá, Juan Luis Jesús me sacan mi pasado, yo no, tengo, yo no tengo pasado vergonzante, les he dicho. ¿Qué pasado me pueden sacar a mí? Yo, yo no he violado mujeres, no soy drogadicto, no soy defraudador, a mí me pueden vincular con el, el diario de la Nación, que es un diario de circulación, como cualquier otro. Yo no veo la lunas, yo no tengo procesos disciplinarios. Entonces, yo estoy, como les expliqué en una sesión, limpio, polvo y paja, porque a mí ya Montesinos y todo el servicio de inteligencia a mí me investigaron. Se quiso es lo de menos. Yo no soy maricón, yo no soy este, fumador, yo no soy drogadicto, yo no soy alcohólico. Entonces, ¿por dónde podrían llevarlo? Pregunto a ustedes. También los electrónicos, ¿no? Lógico. El futuro es este, ingeniería de software. Se llama, la, este, eso se llama la, la, la, la data science, ¿no es cierto? La ingeniería de datos, señores. El mundo se mueve con los datos. Ya olvídense del papel, eso ya no ya no existe. Entonces, para eso tienen que salir a programar. Lenguaje de programación, ¿no? modelos matemáticos, ¿no? Hay, eh, software, ¿no es cierto? Porque eso se va renovando de manera permanente. O sea, eso no es estático, eso es dinámico. Ahí dice Sofía Melo, ¿qué contradicción humanista promoviendo inteligencia artificial? Pero es que la señora, o señorita, bueno, no entiende, no sabe pues lo que es la inteligencia artificial. Un humanista emplea la ciencia, la tecnología, no vamos a quedarnos nosotros estancados. Viviendo como en la época de Piedra, lo que hay que hacer es saber utilizar esa tecnología. ¿Para qué? Para darle bienestar al ser humano. Para que viva mejor. ¿No? Entonces, son esas, esa gente pesimista, esa gente que derrotista, no que te, te trata de meter puñaladas, te trata de meter punzadas. ¿no? El transhumanismo no, estoy explicándole bien a ustedes, tenemos que hacer uso de toda la tecnología ¿Para qué? Para potenciar al ser humano. Para que el ser humano vivía mejor. Allá de los dogmáticos, ¿no? Que, que este, esta gente que, que tiene un chip es equivocado, ¿no? Ya, entonces, amigos. Y la, ese desarrollo bandino, pues este, lo vamos a hacer con todas las universidades, ¿no? Con la agraria, presupuesto, señores, hay tantos ingenieros a este agrónomos este, que tienen que ir, tienen trabajo ahí en la sierra, sino que la, saben por qué la sierra no está abandonada porque a los capitalistas no les interesa generar este, empresas productivas lo que les interesa de la sierra son los socavones, ¿no? llegar a un sitio ¿no? donde hay cobre o hay hierro perforar, llevarse las piedras a su país y dejar los socavones acá entonces, ¿quién no tiene que hacer eso? lo tenemos que hacer este, los gobiernos con las poblaciones, con las comunidades, ¿no? darle tecnología, darle, darle todo lo que ellos necesiten para que puedan capitalizarse. ¿Qué le penece la renovación de los contratos de ley? No, esos eso, eso, eso contratos ley tienen que ser este, dejados de lado, ¿no? El, el Perú tiene que recuperar sus recursos. Eso contrato de ley es una gran estafa, es una gran afrenta a, a, la, a la economía nacional. ¿No? Podemos hablar del el gobierno digital, que eso va a ser... Ese es un gobierno del MP, es un gobierno digital, un gobierno electrónico, de la universidad digital, para tomar decisiones en, a, la, a, una, a una gran velocidad, ¿no? Porque ahora lo que se necesita es tomar decisiones, no, no estar temblando, no ser volubles cuando uno tiene gobierno. tiene que decidir, tomar la decisión, el curso de acción. Si tú dices que vas a invertir 40 mil millones de dólares en la sierra, en toda la sierra, tienes que hacerlo con una programación, ¿no es cierto? Con lo, los gobiernos, con los alcaldes, con las comunidades campesinas. ¿Cómo los controlas? El gobierno digital. No vas a hacer tú, este, como lo que hacía Castillo, ¿no? Hacer plenos regionales, ir ahí un rato, hacer un circo con, con los alcaldes, con los gobernadores regionales. No, señores. Todo ahora es digital.